¿Por qué llevo mi cabello así? Llevo mi cabello así porque me gusta mi cabello, amo que sea afro, amo que sea rojo o colorado, como le quieras decir, eh, lo acepto y me siento muy cómoda y segura con él, que es lo más importante para mi vida yo.